Hola, soy Andrea Giralde Salles y te doy la bienvenida a este primer vídeo de ideas clave de la Unidad 5 de la experiencia de aprendizaje, habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos que organiza el INTEF. Decía Paulo Freire que la educación es comunicación, es diálogo en la medida en que no es transmisión de un saber sino un encuentro de personas que aprenden a través de la acción, la reflexión y la palabra. Y es el encuentro y el diálogo lo que posibilita una educación humanista y humanizante. La comunicación, como base de las relaciones interpersonales, permea toda la práctica educativa. Por ello, hablar de comunicación, y más concretamente de comunicación empática, es hablar de vínculos de saberes, de construcción de identidades y de espacios democráticos en los que conviven personas diversas, con sus propias formas de ser y de pensar. Y es también hablar de nuestra capacidad de escucha, tema al que nos referiremos en este vídeo de Ideas Clave. ¿Has pensado alguna vez cuántas horas pasas hablando a lo largo de una jornada escolar? ¿Y escuchando? ¿Consideras que la cantidad de tiempo es equilibrada? ¿Cómo valorarías la calidad de tu escucha? Cuando formulamos estas preguntas, casi todos los profesores afirman que son buenos oyentes. Después de todo, escuchar es algo que hacen a diario. Sin embargo, cuando indagamos un poco más, muchos se sorprenden y se dan cuenta de que hay un amplio margen de mejora. Y es que en realidad hablamos mucho y escuchamos poco, y además no lo hacemos todo lo bien que deberíamos. De hecho, no son pocos los malos entendidos o la sensación de que no vale la pena decir lo que pensamos puesto que no nos van a prestar la debida atención. Y mal que nos pese, en muchas ocasiones es así. Uno de los principales problemas de la comunicación es que generalmente nos centramos más en nuestra perspectiva y en lo que vamos a decir que en lo que el otro está diciendo, con lo cual dejamos de escuchar o al menos no escuchamos activamente. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Entre otras razones, porque como afirma Ralph Nichols, la necesidad humana más básica es la de comprender y ser comprendido. Y la mejor manera de comprender a las personas es escuchándolas. ¿Eres un buen oyente? Las siguientes preguntas te ayudarán a comprobarlo. Te invitamos a hacer una autoevaluación rápida deteniendo la reproducción después de cada pregunta y dedicando unos segundos a encontrar la respuesta. Algunas veces, mientras conversas con otra persona, ¿estás pensando en lo que vas a decir a continuación en lugar de centrarte exclusivamente en lo que te está diciendo? ¿Interrumpes para dejar claro tu punto de vista, para terminar las frases de otra persona o para explicar que a ti te sucedió algo similar? ¿Supones lo que el otro va a decir antes de que lo diga? ¿Sueles dar consejos aunque no te los pidan? ¿Desconectas y permites que tu mente divague en otros temas que tienes pendientes? Y finalmente, ¿crees que eres un buen oyente? Desconocemos tus respuestas. Pero sean cuales sean, te invitamos a visionar el siguiente vídeo de Ideas Clave y el resto del contenido de esta unidad en la que te proponemos entrenarte en una forma de escucha especial, más atenta, sin prejuicios y esencial para lograr una comunicación empática. Como podrás comprobar, no es la manera habitual de escuchar, aunque tiene muchas ventajas.